Ay nada No, no, tú únete a mí. Sí, únete a mí. Ay, querir rata. Yo no, me no. tengo que ir a ti, yo. Bueno, ya, yo a ti. No, no, no. Sí, ya me salí, no, no te y no te y no te salgas. Ay, ay, ya, ya, entonces sí, tú, tú únete a mí, tú únete a mí. Sí, sí, qué me que haga. Sí. No, sí, bien. empezamos él. Eh, yo ya empecé a hacer caleta. ¿eh? Ya. Buena gente, ¿cómo están? Bien, bien. Ya pues saludable. Sí, vos. Hola, mi nombre es eh, Valent. Eh, subo videos de Geometry Dash y basura más. Y nada, ahora y vamos a estar conspirita. jugando. Sí. Y ahora estamos, vamos a estar jugando Roblox porque eh, no sé, no tenemos nada más que hacer. Vamos. Este mapa, oye, te va lenta, Oye, no te vayas. Sí. Es que el, el mapa dura como tres horas. así Sí. Mira, ¿cuánto que podemos saltar aquí? Ayúdame. O sea, vamos a usar no. tu cabeza, ¿no? No, Valentín. No. No. no. Sigue, espérate. Ya. Oye, oye, ¿se te... no tenía el... el sombrero está terrible bugueado, se te buguea con el pelo. Eh, Valentín, no tocaste la plataforma anterior. Ay, esto esto, ¿Esto este... es fácil. Sí. Facilísimo, ¿verdad? Sí. Ah, Súper super super, super fácil. fácil. Amigo, ¿cómo te caíste ahí? ¿Y eh, ¿Qué te no pasa? Sé. Es, que, es que, no te, que, que no quería dar envidia de pasarme bueno a la primera pose, obvio. Sí, eh, pero no, me podría... yo sigo teniendo el sombrero, ¿qué es? ¿Soy pro? Me podría esperar un poquito. ¿Tú voy a editar este video o voy a, o voy a ponerlo entero a 0, 8, 8? Eh, Voy a editarlo un poco. Un poquito, voy a cortar las partes basura. Yo, yo tengo que cortar el no. inicio y voy a intentar hacer un mejor en momento. Sí, es que yo lo corto con... No con el Vegas, yo lo corto con... Casi me empujaste. Lo ¿No vi que aquí me pongo nervioso? Lo, lo con el editor de video del... Uf. Oh Ya, ¿Y ¿por qué no lo corté con el Vegas? Porque no sé cómo cortarlo con <risa> Como en la esquina... Sí, tu caso, que... te vais por aquí. Uh, Uy, me caí. Te estoy, te estoy ¿No te esperando. Estoy ¿Te acá... ¿Te no, estoy acá arriba. Ah, dale. Estoy Entonces, ¿Uy? No, no... Oye, está... este, este me cuesta mucho a mí. Gracias. Dale. dale, dale si, sí. sí, este, este no son tan complicados. ¿Hay alguno de estos donde nos quedamos como media hora? Sí, yo no sé. Bueno, sí, ya Ok, esta este es la verde. técnica. Eh... Ah, bueno, este es verde. ¿Turo? Ah, oh, no sé. Sí. Este es azul. Uh, inteligente. Ya, ya me lo sé de memoria. Ay, <ríe> ya... <ríe> Cuidado. Yo, ah, mira, a ruta... Su ¿Dónde? Sí, sí, me la puedo hacer la Swag Route. Mira, Swag Route. Amigo, mira, route. hay unos tipos ahí haciendo mucho video, ¿Te imaginas que te sí. haciendo un video también? Eso no creo ella. ¿A dónde? Nah, no creo. Son gente normal. No. Intentar hacer la mayor cantidad aparecí de Swag bro. Sí, apareciste en el video, bro. Saluda. Mira, el venja. Oye, sí. Ah. ¿Te moriste? <risa> no, mi cabeza, <risa> mi cabeza... Voló, no, mi cabeza tocó el checo. <risa> Quítate. Aquí le decís quítate. Bueno, ya. Este, este no. está fácil. Maldito este Ale. Te Ten cuidado. Espérate, espérate. Ten cuidado. No, de empujarme. te he empujado. Pero el otro día aprendí a, a subir y bajar el volumen en el Vegas. Imagínate eso. Como, pero. El otro día yo lo aprendí yo al principio. ¿Qué te pasa? Sí, pero yo no sabía antes bajarle el volumen y subirle en el Vegas Así como en un segmento específico Espérame, no. Valentín! Sí, te espero, te espero, te espero, mira Uy, ¡Ah, no, yo estoy aquí! Te estoy, te estoy esperando de una Bueno, gracias por, o sea, gracias por esperarme, gracias por esperarme ¡No, ¡Ah, pero Felipe! ¡Ah, me aplastaron, ayuda! ¡Ay, mi cabeza! Oh. podía Sí, por favor Oye, pero me dejaste atrás de una manera brutal, pero... Me... <risa> no, es que eso puede, solo solo uno puede subir así no podemos subir al mismo tiempo eh, Bueno, creo sí, sí, sí, sí pues, Nada, no es tan difícil Voy más rápido que de lo que se me parece ¡Uy! Casi me caigo Hola. Por ahí, hay, ¿no? hay un tipo ¿por que acá? tiene 130 Así que no, no sé si será Uy! lo mejor se pero me cuando te caí Y el vacío así pasando sí. un bien al lado de mi casa <risa> no. eh, Amigo, mira, mira Estoy a un pixel de morir Aquí. Si ya no por cierto, tú, tú, tú acabas de empezar a jugar, mira tu skin, no, no como mi skin, pro. ¡Ah! Mi, mi no, skin. No, yo tengo una sonrisa, mira. Yo, una pero sonrisa. si yo, ta, yo, ta, yo tengo la cara, papu. Espérate, que creo que no pulse el chico en el interior y... Ah, Felipe me va a quedar todo el rato en el 24. ¿Qué estás haciendo? Felipe me va a quedar en el 24 todo el rato. <risa> no, no me voy a volver a alcanzar el check. Nada, me quedo en el 24 todo el rato, bye. Ok, esto de es derecha era derecha, izquierda, derecha. Oye, no, como eh, tú, Valentín, eh, que te eh, moriste el, eh, por la derecha, como un noob. Ay, ya, perdone <ríe> Listo. Espera, esto, ¿había que pisar estas cosas? Sí, había que pisar estas Sí, antes, antes, había una, este, donde recordé que estuvimos como 10 minutos sin saber nada Sin saber qué hacer, porque no sabíamos cuál tocar Porque no sí, porque no teníamos que pisar las cosas Teníamos que esquivarlas Sí, pues por eso Swagroot, no, vamos ¿Cuántos ¡Vamos! minutos llevamos? Uh, no, yo llevo, yo llevo como 3 minutos extra por llevo, <ríe> Llevamos, <ríe> llevamos 11 minutos Llevamos como 9 minutos, más o menos Juan. Que es que yo, sí. yo empecé a grabar desde muy antes. Digo. Sí, tú, tú, tú, tú, empezaste antes por alguna razón. Uh -huh. Déjame cuánto ¿Cuánto sale? No, hay no este? Sí, I, am, I am swag. Te pasé, te pasé, mira. Dale. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Dale, este, este es fácil, este es fácil. <risa> Vamos. Sí, es fácil, sí. sí, Clísimo. Ahora, ahora es la parte de donde te voy Oye, ¿verdad que aquí te quedaste esperado como por cinco minutos? No sé cómo. O sea, es que. Aunque oh, que habilidad. Porque saltas. Sí, claro. Porque estoy saltando. <risas> Un muy parezco ET. ¿ET? Pero si ET tenía, tenía toda la cara roja. Yo estoy en el. 40. 40. Bueno, es derecha. Bueno, ya. Derecha, derecha. De derecha, izquierdo. Oye, aquí es retro porque cambia de color. Sí, es como mente bug. No, la el, video, el, video, el video va a durar como media hora. Van a ser puros momentos de nosotros sí. muriéndonos. Swagroot. No. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Aeróbicos. Aeróbicos. Valentín, uh. tu uh. body. Uh. No olvides todo ese tiempo del gimnasio. Ok, creo que era aquí. Mira, qué fácil el parkour. Oh my god. Creo que vamos a que ir al segundo, creo que vamos a ir al segundo piso ¡Noooo! ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Me caí ¿A dónde? No, ah, sé. sí te caíste. Es, que es que hay una plataforma muy alta Sabes la flojera que me ha dado a dar editar el matito ¡Oye, de... espérame! Si te estoy esperando o No si yo tampoco te esperé, ni. Sí, mira, creo que no podéis pasar por la resota, te ya, estoy diciendo no, ¡Vamos no, en el 50, vamos en el 50, vamos! Hoy no, este cuesta mucho yo voy en el 50, tú voy en el 22. No. Voy a poner mucho suma a este video, no como la otra vez. 138, Van. No, han pasado el 138, nosotros vamos a pasarlo, vamos. ¿vale? No te crees sin nada, la pero la última, la última vez estuvimos como literalmente toda la tarde jugando, así que lo, la diferencia es que antes no sabíamos, ahora sí sabemos, ¿cierto? Y ahora sí, ahora sí le sabemos. Al sí. Ok, en momento Roblox, esta parte es horrible. Ay, no. No sé, se me veía bulleado, no se sé, me cargaba la estructura a veces de lejos Se veía lo puro shock point. swag root ¿bien? Uh -huh. Bueno, Swagroot tiene el nombre nomás porque... <ríe> mira, mira voy, a, voy a farmear Swag aquí, mira Acá okay, ahí, vale. swag, swag Farming, Swag Farming, mira, Swag Farming, ¿viste? ¿Viste? Swag Farming no. bueno, Pasó por ahí no <ríe> ¿Viste? Entonces uno no le sabía el Swag mira, Swag, uno, dos, yo, yo no lo sé el Responde ¿Qué? algo en el video ¿Qué? ¿Qué significa Nash? Significa épico bueno, este, este había que caer sí, este, ¿te, acuerdas? Sí. te acuerdas que antes pensábamos que habíamos que saltar sí. encima Suag Suag Suag Suag. Imposible. Suag Suag Deja de contar Suag. Me ponía nervioso Suag Suag <risa> <risa> nah, es que Como tú no sabías el Suag Te, te no pero Por no Suag Aquí... Oye, ya, ya te dije que estoy aprendiendo francés, papu No ah, Estoy aprendiendo francés, papu Digo en francés eh... Hola, no sé cómo se dice. <risa> no, hola, no sé cómo se dice. No sé cómo se dice. No ¿sí? sé cómo se dice sí. O, Amigo, ejemplo, pero ¿cómo te morí aquí? Por ejemplo, sé, sé que niño es e fan. No es no ¿Fan? elefant. E fan. E fan. ¿El co el sí. no, e no elefant. Ok, acá podemos hacer muchas swag root, pero voy a, hacer, voy a hacer don nomás. Yo también te hacer hacer de Swagroot Swag suena como francés, así como Swagroot Sí Lo hago de nuevo, es que no me quiero morir no. O sea, quiero hacer Swagroot <risa> no, no quiero hacerlo de nuevo sí. Es que esto es lo más, parece que es lo más difícil del, De la cosa No, nah, no es tan del complicado no. Es que es tiempo nomás, pero es que La gente por lo general ¡ah! Los restos, como los del Pokémon No, ¿No? Digo sí Tipo, los no, restos del Pokémon ¿Tú nunca supiste cómo conseguir o ¿no? No, ¿No? doble, doble, triple en... <risa> Bueno, ahí, ahí Dale, voy ¿cómo? a contarlo como route esa parte no. Y me da como el poto, el Vegas ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, porque creo que le tengo que modificar la esta para que ocupe más RAM Porque si no me da como el poto Ah, tal vez porque no tenéis gigas de RAM. Eh, y yo Felipe le puse tengo... 2 gigas de RAM en vez de una como tú. Felipe, Entonces por eso se me carga más rápido los Felipe, pies. Felipe, tengo ¿Qué? más RAM que tú. Entonces, ¿por qué no le ponéis más RAM al Vegas, po'? Sí, pues, pero por eso, pues se me había olvidado cómo ponerlo. La... ¿Sabéis cuánto va a pesar el archivo este? Del, del... Ay, ¿de lo ves? No, no sé. La última vez grabé un video como de media hora y pesó como 2 gigas. A mí me pesó 3 el video anterior mío. Del Mario Kart. Sí. Te traes tanto. Pero si no grabaste tanto, grabaste no me Ah, no, no estaba. no. Oye, espérame. Ay, sí, ¿verdad que existí? Perdón, listo, te estoy esperando. Te veo brutal. 21. Morí. Me estoy diciendo. Oye, espérame. Te estoy esperando aquí tan pacientemente. Aquí era azul. ¡Uy! ¡Cuy acá! Azul. ¿Dónde estoy? No... Ah, te este, digo. Suagro, suagro, suagro, suagro No Suagro Chao Valentín, me voy No, no <risa> Voy más rápido que tú ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué ¿Qué onda? ¿Cómo te superé? ¿Qué estoy? No, ah porque te haciendo... ¿cómo, ¿cómo me estoy más rápido que yo? porque estoy haciendo zig-zag? ¡Eh! Y... Vamos Vamos Chifo a mí sí me sale y a hacer timing Vengo del geometry. Va a ser como medio aburrido el video. Juego, sí. Nah. Juego, no, pero es que, es que siento que el video va a quedar aburrido porque simplemente va a ser así como una hora de, una hora de nosotros hablando con un video de Roblox. ¿tú? Porque no, ¿qué, ¿qué no podemos con...? Además, además le podéis poner una musiquita. Que no tenga copia, obviamente. ¿O te moriste? ¿Cómo te moriste? <risa> Aquí en el video pongo tristeza tremenda. Sí, tristeza tremenda. ¿Pero cómo te moriste? Eh... Ah, pero sí. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Ah, pero yo, no, yo sí sé dónde, yo sí sé dónde, yo sí sé dónde. Es derecha, derecha, no, izquierda, hombre. derecha, derecha, izquierda. <risa> la ah, última no estaba seguro. Se la sabe, se la sabe. Ok, este me acuerdo que es bien complicado. Pero se hace fácil. ¿Por qué? Ay, casi me muero. Hice, hice un swag Ay, ahí no, recién. Culpa, no. Oye, imagínate el cristal casi se rompiera. Sería bacán. Que el... ¿Cómo que para que ven? Acá te confundes los colores. Se te fugía la mente. Es del tónico. Mira. ¿Por qué? So. Pero bueno, si sí, te lo puedo jugar en primera persona, dale. Oh, oh, oh, oh, oh. Te mueras. ¿Yujú? ¿Sabes? ¿Cuántos Bobux tienes? Cero. Ah, yo tengo uno. Esta. Uh, sí. Z, Z, Z. Totalmente Z, Z, Z. Felipe, tú voy? ya vamos al el 100 casi. Sí, llevamos al 100. Llegamos al 100 y terminamos el video o algo así, ¿o no? Eh... Dale. No, pero es que el 100 tiene un número... Llegamos a, eh, al 150. Sí, ya llegamos al 150. Bueno. bueno, sí. ¿Nunca vamos a hacer la segunda parte? No, nunca. O sea, el audio y el video no. son como dos estas distintas. No todas unidas. Y queda feo, si está todo unido. Uy. Oye. Si ¿por ya qué? está bueno, separado desde antes. Papas, con Kepchu van ah, a poner el video. Porque tus miniaturas injustísimo, digamos injustísimo, injustísimo si, tus tu miniaturas sí. no son muy no son muy normales y mis miniaturas están hechas en paint así que tampoco son tampoco muy normales. ¿Qué le podríamos poner de miniatura? Eh... <risa> se cayó. Intentar cortar. Ay no, a yo swaggo, se me, mi, mi Yo del pasado va a tener que volver caleta, el, o sea, mi yo del futuro va a tener que volver caleta en el video para encontrar cuántos suagos me he hecho hoy sí. no, esto cuesta más caleta No, este es horrible Ay, no, este, esta es cosa este es lo peor no, no, no, no, no. No, no, no. Falta caleta para el 150 Llegamos no, al 100 Me lo pasé la primera Llegamos al 125 pero ¿Te parece? 150 Sí, pero es que, mira, no, lleva, es llevamos como 5 minutos Y hemos avanzado como 10 de yo a durar el caldón, es que, mira. es que no, no, no Es que no atoramos en esa cuestión de papas con ketchup, sí, y por... más me en Sí, nada bro. A ver, yo no me atoré, tú te atoraste Y acá ahora es ketchup con papas, así Dale Yo voy más lento, siento que voy más lento Yo no, yo siento que voy flash A mí me decían, mira, swag root, swag root, swag root, swag root, swag root, swag root que rug había como swag obstáculos rug. o algo así Swag root, swag root, root sobre. Todo eso van a contar como sogro A pesar de que no sirvieron de... Mira este con el mapa de sprint Oye una basura esto ¿Por qué las estas de... Vale. de la, como que lo más complicado Lo más frustrante son estas de morado y, y como... Estas cosas es de morado Todo lo sí, difícil cierto. está en estas cosas O te y caletas Son una basura En eso de allá no Bueno sí Se, se me, do... me volvió a descargar Oye. el mapa ¿Tú ahí sabías vamos. editar en el Vega? pero yo no, no es difícil. ¿Tú sabías poner transiciones? Yo no sé poner transiciones en el Vega. No. Mm. Ya Entonces, me morí, no sé cómo. ¿Y, por qué, y te, por, por qué terminé así como un dinosaurio? No sé, pero mira, suagrut, suagrut, Swagrot, Swagrot, Swagrot. Swag swag ¿Por qué? Swag Porque como que volvió al principio y de ahí me pasé acá. Uy. A ver, ese lag? ¿El lag es tu culpa? No es mía. No es como que yo te haya mandado un ataque de... para que te tiren el internet. No, no, no. Yo no hice nada vamos en el 110 así, vamos en el 119 pasa? yo voy en el 120 a pesar de que ahí diga ¡Oh! tú con la cabeza la toco la ca... final sí pero la cabeza tocó. los cinco furiosos dale <risa> ¿Por qué los cinco furiosos sí, me si me son son mapas no son objetos o sea no pues sí al contrario son objetos no son personas son... furi... ah qué está pasando podrían ser así como los cinco los cinco mapas más complicados o algo así, Chetwin 125. Lo, vale. vamos a, lo vamos a tocar al mismo tiempo. Okay. No, Valentín. So, este es el penúltimo, el penúltimo furioso. este, este es la y mira, está verdito. Ah. Este es el último. Este es lo último que vamos a jugar. Nah, pero qué fácil. Mejor llegué con el 126. Eh, ya, el 126. la basura, creo. Sí, porque te moría ahí sin ningún baja. <ríe> ah, no quiero esto, que sea de último, voy a terminar picando y me voy a ir a la verga. Además no <ríe> podemos hacer su agro. No me refiero, no quiero hacerme el 126, que flojera, una basura este, este nivel. Este stage. Pero ¿Es que yo te ayudo? Felipe, sal ahora mismo de ahí. ¡Sal! ¡Sal! Oh! Me está echando. No te muero ahí Valentín. Veis por tu culpa me morí. Vamos. Sí, sí, bueno, ya lo acabamos en el 130, ¿te parece? <risa> ya, listo ya, listo ya. Bueno, muchas gracias eh, a todos los que. bueno, sí. sí, sí. sí. Es que no, ya, el 126, no listo. Bueno, muchas gracias. Eh, Pásense el canal, no, de, no te vaya. Al canal de mi amiguito, aquí está suerte, para que nos vayan a, a seguir en el Roblox Pero ya... Sí, sí. Tenemos... Pero ven acá conmigo, pues, para hacer una despedida. Uy, pero. Ven aquí tú. No, pero va a ser terrible el del título, voy a decir 125 y ya estamos... Ya, ven tú, pero juntémonos no. los dos, pues, juntémonos, juntémonos. Ven acá tú y yo dale, voy dale. para allá. Le dale, le Valentín, no, Valentín ah, no puedo girarme. Bueno, sí. ya, chao chicos. Mira, Hasta mira para, para allá. Chao, nos vemos allá. Denle like y suscríbanse. Sí, mucho. Ya, vodka, espérate. Eh, vodka. vodka.